En este momento, eh, tenemos ya en la línea, eh, vía Zoom, a nuestro destacado político, comunicador, investigador, además una persona con mucho conocimiento, que nos place tenerlo nuevamente de invitado aquí, José La Luz. Eh, buenos días, José, gracias por la oportunidad de poder compartir con nosotros un tema tan importante como el que está ahora mismo en el tapete, lo que es la reforma policial. Eh, aquí en la República Dominicana ya otros países de Centroamérica han tenido este proceso pero nosotros como que como que amagamos y nos damos. Bienvenido José La Luz. Pero Saludos a ustedes, saludos a la audiencia del programa eh, y estoy en la mejor disposición de responder cualquier pregunta con relación a ese tema tan importante que yo lo no veo más que una reforma a la policía, es que tenemos que definir un modelo de seguridad y la policía, la seguridad no puede depender de la policía, porque la policía solamente tiene vocación de perseguir. Y yo, después que matan a una gente, yo no hago nada, seguir a los que lo mataron, porque si yo no puedo devolverle la vida a la persona que está muerta. O sea, yo solamente me puedo vengar del que mató. Entonces tú tienes el caso de Moca, en agosto, a principio de agosto, mataron un niño de 13 años, dos do, do do grupos de tigres por droga tirándose el tiro en Moja. Y en, anoche mataron una niña de 8, en Moja también. No Y también eh, al joven que iba un motor y un policía iba persiguiendo a otro delincuente, le fajó a tiro en plena calle y mató a un jovencito que no tenía nada que ver. Pero bien, está con nosotros también eh, eh, José eh, Luis Reynoso, el comunicador, también la periodista... Videl Quis, eh, Duarte, que nos van a acompañar en este conversatorio contigo. Pero eh, escuchando nosotros, eh, aparte a, a de lo que integran, eh, eh, eh, lo que es el comité que ha designado el presidente Luis Abinader, para que le presenten un plan de reforma policial y según la comparación, en Centroamérica, por ejemplo, países como, como Chile, eh, como Colombia, eh, Costa Rica, que han hecho reformas policiales. Estamos hablando de que a nivel de inversión económica, porque recuérdate que hay, hay que hacer una inversión para poder reestructurar la policía, no solamente el recurso humano, está el, el tema económico. Se ha invertido más, eh, hay que invertir, según lo, lo planteado, más de 350 millones de dólares. Y esto debe ser un presupuesto que esté allí para cuando arranque esta, esta reforma policial. Tú no puedes decir a mitad del camino, mira, no tenemos recursos para no tenemos recursos para preparar a, a nivel académico a nuestros policías. Entonces, es una situación difícil. ¿Cómo tuve ves ese, ese planteamiento económico para poder hacer una reforma, eh, una reforma policial donde tenemos ahora otro tema, que es la reforma fiscal y un superávit de lo que sería el presupuesto para el año 2022? Bueno, a mí en realidad el tema económico no me preocupa porque el problema de la seguridad no es económico. Es el modelo que nos sirve. Nosotros tenemos dinero suficiente para financiar la seguridad, pero una seguridad que no puede estar basada en policía, porque la policía es como una medicina para la inseguridad. Ahora, ¿quién es que necesita medicina? El que está enfermo. Entonces tú tienes que tratar de no enfermarte. ¿Y cómo tú no te enfermas? ¿Sabes cómo tú no te enfermas? Haciendo salud preventiva. Entonces, lo que yo quiero es que la seguridad en mi país sea preventiva. Entonces, yo estuve en ese seminario donde participaron modelos policiales. Yo estuve viernes, sábado y domingo en la Cancillería. Participaron modelos policiales de Canadá, de Francia, de España, de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de Honduras. Sí, pero es que son modelos policiales y yo, la policía... Mientras menos policía hay es porque la sociedad está más sana. Entonces lo que yo quiero es que el crimen no se produzca para no tener que perseguirlo. La policía yo la veo como un seguro que tú tienes. O sea, tú tienes seguro de vida, pero tú no quieres usarlo. Tú tienes un seguro de vehículo, pero tú no quieres usarlo. Porque si tú usas el seguro de vehículo, tú tienes que pagar un, un, un una... Un, un, una depreciación por el vehículo, tiene que pagar una tarifa mínima, aunque aunque el seguro te cubra. Y tú, si tú tienes que usar el seguro porque tú tuviste un accidente, yo no quiero usar la policía. De hecho, yo tengo muchísimos años que no uso un policía, yo, la porque yo respeto la ley. La policía es para los que violan la ley, entonces vamos a tratar de que las personas no violen la ley. Ahora, no, yo no puedo basar mi seguridad en policía porque voy a pasarme la vida entera dándole carrera a los tigres Y eso no sirve, es un círculo vicioso. Vuelvo y te pregunto, la niña que mataron en Moca hoy de 8 años, yo estoy seguro que en menos de 24 horas van a agarrar los seis tigres que la policía está buscando por ese tiroteo. ¿Y por qué la policía no lo detuvo antes de que matara a la niña? Si la policía sabe que está vendiendo droga en Moca. Yo no creo en eso. Yo creo en un modelo de seguridad integral como el que tengo seis años diseñando. Entonces, yo no escúchame, en... escúchame la luz. Yo, en el seminario apoyando en la, en la reforma policial, porque nosotros tenemos desde el 1937 con la policía. Pero yo estoy convencido científicamente que, de que aunque tengamos la mejor policía del mundo, mejor pagada, van a seguir los problemas de la delincuencia y de la inseguridad, porque no se trata de policía, se trata de prevención. Pero entonces, ¿vale la pena una reforma policial en el sentido de que a, a lo que tú eh, eh, dices es más invertir en educación ciudadana y la concientización ciudadana de cómo tú, como eh, eh, un ciudadano ejemplar o un ciudadano que quizás tenga otra conciencia, decir, tengo que respetar eh, eh, las señales de tránsito, tengo que respetar la autoridad, tengo que respetar el GC. Tú te vas para ese modelo ciudadano más que para una reforma policial. Una policial es importante porque nosotros la policía que tenemos la definió Trujillo en el 1937. Entonces tenemos que crear una policía basada en los criterios del siglo XXI. De hecho, en mi propuesta hay 27, 27 aspectos de la policía que deben reformarse. 27. Sobre todo lo más importante. ¿Qué es lo más importante? que el policía se profe profesionalice cuatro años después de ingresar a la policía. Esa es la mayor reforma que hay que hacer ahí. Ya. Bueno, tenemos sí. a, a, a Videlqui, la periodista Videlki Duarte, con, con una pregunta. Adelante, Videlki, Buenos días, José. José, nos, nos gustaría saber, y yo sé también que a nuestro público, ¿cuáles son las medidas más importantes, aparte de la que usted acaba de detallar, que para usted se debe implementar para que la policía mejore y también para que la inseguridad ciudadana baje en nuestro país? Bueno, la, la primera es la profesionalización de la policía. ¿Cuánto dura en promedio una carrera en la universidad? Dura cuatro años. Ahora, el capo de Isla que mató a la arquitecta Leslie Rosado en Boca Chica, tiene siete años en la policía. ¿Y por qué no es profesional? No es profesional porque la policía no se interesa por formarlo. En la República Dominicana los policías se enganchan y los profesores. ¿Qué significa que se enganchan? Significa que pasan un centro de tres o de seis meses. Y, y de ahí le dan un uniforme y un arma. Pero a ellos nadie le dice qué es lo que es inteligencia emocional, qué es lo que es comunicación asertiva, qué es lo que es solución pacífica de conflicto. No lo entrenan para neutralizar a las personas sin dañarlas físicamente. Y no les enseñan que usar el arma es la última opción. sí pero eh, eh. Entonces, si no te... Si la policía, nosotros vamos a tener tu escándalo todos los días, como lo tenemos prácticamente. Ahora, yo insisto en el tema. Yo no creo en los modelos de seguridad basados en policía, porque que vivo estudiando el tema y sé que no funciona. Es un círculo vicioso. Yo creo en la prevención y en poner a las sociedades marginales, a las comunidades marginadas, a vivir dentro del Estado de Derecho. Porque las investigaciones que he hecho me indican que cuando tú vives dentro del Estado de Derecho con tus, con tus derechos constitucionales garantizados, tú no generas violencia. Todo el que genera violencia vive al margen de los, de los derechos de la Constitución. Sí, pero... Eso es un aporte que da, es un hallazgo que he hecho. Y estoy diciendo, la principal causa de la inseguridad es la negación de derechos a los ciudadanos que viven en los barrios del interior y del gran Santo Domingo. Si lo ponemos a vivir dentro del Estado de Derecho, no generan violencia. Sí, pero eh, eh, un momentico, José Luz, me lleva un poquito rápido. Estamos hablando de, de, de, una, de, de una ciudad, de un Vamos. pueblo educado, eh, consciente, pero tenemos los delincuentes, tenemos el narcotráfico, eh, tenemos las bandas. Bueno, el, el narcotráfico tenemos que resolverlo porque nada más se en el conflicto de los barrios. Pero el narcotráfico que construye torres en la ahora no lo ve. Bueno, en el, caso, en, el, en el caso de Falcón se están viendo eh, la luz. En el caso de Falcón se están viendo algunas cosas porque Estados Unidos quiere que se vea. Pero, pero, pero eh, lo que te quiero decir es que el narcotráfico funciona de la manera siguiente. Los campesinos producen la droga. Los pobres la venden. La clase media la consume y la compra y los ricos lavan los cuartos. Bueno, eh, lo eh, eh, si sí, no, no, los campesinos, la, la, los pobres la trafican y la venden. Lo, la clase media la compra, la consume y los ricos lavan los cuartos. O sea, toda la sociedad participa del negocio de la droga. No solamente son los narcotraficantes, todo el mundo. Cuando todo el mundo ha decidido participar de un negocio como ese, un Estado inteligente lo que tiene que hacer es legalizarlo. Hacer, hacer más que... o menos lo que hizo Manuel López Obrador en México, que se sentó con los grandes carteles y negoció con ellos. O sea, eso sí. es lo que, lo que se ha visto. Lo mejor lo ha hecho es Pepe Mujica en Uruguay. O sea, tú tienes que legalizar la droga blanda y ponerla en Puestos. Así tú garantizas la calidad para que los jóvenes y los adultos que consumen esa disparate no se enfermen, más allá de la adicción que genera la propia droga. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú ¿cuál es el control de calidad que tú tienes de la cocaína en Colombia? Ninguno. No, no si fuera no, no. legal, se, a Pfizer, se metiera a Bayer, se metiera Roche, se metiera a Johnson Johnson, se metiera a todo el mundo. ¿eh? Y, tú, y tú tuvieras una droga eh, eh, con calidad le pones impuestos y entonces quita la violencia del tema, quita la violencia, quita la corrupción, quita el chantaje, quita la participación militar en el narcotráfico, eh, todas esas cosa quita el lavado, quita todo. Bueno, que, que, no eh, es... eh, te ahorra, te ahorra muchos canales de distribución que por eso es el tema eh, de, de, la, de, de la rentabilidad de, de, del mismo producto. Pero bien, el tema de la droga es un tema muy muy amplio. Eh, eh, pero quiero volver otra vez a, a, al tema de la reforma policial. Tú me comparabas eh, que el policía que no puede, eh, que tiene que estar preparado psicológicamente, que tiene que estar preparado para enfrentar cualquier situación eh, física, técnica, pero eso lleva a dos cosas, a José Luz y volvemos al tema económico. Para tú reeducar los que tú tienes como policía, tú tienes que hacer una inversión en educación. Y te pongo un ejemplo, en Estados Unidos ahora recientemente hay un video viral, no sé si el señor director lo tiene, donde eh, tres policías de tránsito de la ciudad de Nueva York eh, detienen a un, a un conductor y este tipo mide unos seis, seis, casi siete pies, se desmonta de ahí y se faja, como decimos en buen cibaeño, a la trompada con los policías. Cosas que también vemos eh, con los agentes de la DGC, que aquí se van a la trompada por cualquier quítame esta faja, en buen cibaeño, o sea, por cualquier cosita. Entonces, hay que invertir en esa policía o se la luz. O sea, la, la parte económica en lo personal a mí me preocupa. Yo estoy de acuerdo, yo no digo que no. Lo que yo estoy diciendo es que con el dinero que hay ahora mismo se puede capacitar. Por ejemplo, si yo fuera, si yo fuera, qué sé yo, coordinador de la seguridad, yo le digo a un policía que acaba de entrar, si no le dijera, mira, tú estás entrando a la policía de manera informal. Porque tú deberías entrar, después de, tú deberías salir de una academia, pero tú te estás enganchando. Ahora, en cuatro años, tú tienes la oportunidad de ser profesional. Si tú me haces todos los cursos y en este instituto, y tus rangos van a ser automáticos después que tú te gradúes en cada curso. Y con, y, con, y con el rango viene el aumento de sueldo. Entonces, te estoy formando. Como, como profesional de la seguridad te estoy aumentando el sueldo con dos condiciones, primero que me respete la ley segundo, que te forme entonces ¿a quién le conviene todo eso? les conviene al policía ahora, los policías que no son oficiales, que no son tenientes, de tenientes hacia arriba, no reciben formación, pero esos son los que patrullan entiende entonces sí. yo lo que es que a los policías tenemos que educarlos, ahora ¿qué pasa con la educación? que el policía no tiene incentivo para educarse ahora mismo ¿por qué? porque para el policía para conseguir un rango, una promoción de rango, el policía tiene que valerse del tráfico de influencia y eso es corrupción entonces el policía cuando viene febrero o cuando viene agosto empieza a regar la para que le suban el rango el rango, él tiene que ganárselo, pero, ganárselo siendo la ley y formándose. Ahí, ahí, ahí voy, eh, eh, eh, José Laluz, eh, tú lo mencionaste eh, y tiene toda la razón. Eh, tenemos una policía creada por eh, eh, eh, Trujillo, una policía ah. que se creó para, para eh, represiva, yo diría, desde su nacimiento. ¿Tú estás de acuerdo con el tema de los rangos, que coronel, general, y que, eh, y que cuando un general da una orden tú solamente la tienes que obedecer en vez de tú decir espérate, esa orden no es correcta, eso está mal. Porque todavía al sol de hoy tenemos, donde manda general no manda soldado. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que sigamos con los con, con, con rangos dentro de la policía? Ahora mismo tenemos más generales que, que cuarteles, yo diría. Por lo que estoy de acuerdo es la profesionalización de la policía. O sea, los policías tienen que ser formados para respetar la ley, no para obedecer órdenes. No significa que no obedezcan órdenes, pero las órdenes tienen que ser legales y constitucionales. Un policía profesional no te obedece ninguna orden que no sea legal, que no sea constitucional, porque conoce su derecho. Ahora, el policía que se engancha, lo que tiene es mucho miedo, es miedo a perder el puesto, a perder el sueldo, a perder el rango, a perder cualquier disparate. Entonces, porque no es profesional. En la policía no debe haber una jerarquización militar. Esa policía es militar no fue hecha por Trujillo. Entonces, a, todos deben ser oficiales después que adquieran el grado de profesionalización. Ya, punto. En la policía no debería haber cuchumil generales. Eso debilita la institucionalidad. Yo, yo, yo, y yo devalúa que... a la misma policía. La, el profesionalismo, no el ranguismo. Porque los rangos, cuando no se respetan, no sirven para nada. Además, la policía no debe tener una vocación militar. Debe tener una vocación policial. Viene de... de ...que lo crearon la democracia. La viene... Eh, eh. No debería tener la vocación militar, tiene una vocación prevenir el delito. El... Eh, eh, eh, la luz, parece que tenemos eh, problemas con la conexión, se fue un poco la voz cuando eh, hablaba de, de qué significa la palabra policía, policial. Eh, eh, eh, hay, un, hay un tema que, bueno, tenemos... Ah, ahora... sí. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión, señor director. Sí, vamos a ver si podemos... Ok. A tu perfecta Sí, pero eh, eh, se está frisando tu, tu imagen. Eh, la tecnología es muy buena, pero en ciertos puntos... Déjame, déjame, revi déjame revisar mi configuración. Sí. Eh, bueno, eh, les recordamos eh. que, que estamos conversando con José La Luz el tema de la, de la reforma policial. Un tema que sin lugar a dudas eh, ha traído muchos revuelos, eh, eh, tanto a lo ex interno como a lo externo, de la misma fila eh, policial. Hay muchas opiniones encontradas, hay un comité que está trabajando, ¿eh? que está trabajando y que se lo va a presentar en los próximos días al presidente de la República para ver eh, cómo podemos, de una forma u otra, comenzar a bajar los índices de delincuencia eh, que existen en la República Dominicana. O sea, la luz, una pregunta. Recientemente, bueno, el día de ayer, el presidente por decreto eh, pone en pensión a varios generales, intendientes, coronel, etcétera, etcétera. Pero me preocupa y me gustaría, si tú tienes la respuesta, al seguimiento que se le va a dar a esos generales y a esos oficiales puestos en retiro, porque muchos de ellos no, no, no tienen la edad, quizás, de estar en su casa sentado. Y muchos de ellos, quizás, con, con la pensión que lo van a retirar, no se van a mantener. Entonces, me preocupa qué modelo de seguimiento se le puede dar a un general, a un coronel, a un oficial, un teniente que sea puesto en retiro debe tener algún seguimiento o qué va a hacer esa persona en su casa con una pensión que quizás no le dé eh, eh, pa para vivir los próximos años que le quedan de vida bueno si son generales se llevan una pensión súper. o sea se llevan no necesitan nada si, si son generales yo no he revisado la, el rango de los pensionados pero si no son puestos en retiro o pensionados o puestos en retiro por falta de No veo por qué haya seguimiento. Son personas que se pueden dedicar a cualquier actividad privada, no importa, inclusive a temas de seguridad. Ahora, cuando son separados por falta grave, se convierten en perfiles de riesgo. Ahí yo le diera seguimiento. Pero si no son separados por falta grave, yo no tengo que presumir la mala fe de nadie. La constitución no me manda a eso salvo que sean separados por falta grave que ahí sí yo le diera seguimiento. Pero sí, no, sino... Pero, pero eh, eh, ahí voy. Tú, tú, por ejemplo, para que tú tengas, aquí tengo el listado, eh, un general de brigada está retirado con unos 185 mil pesos, pero tenemos, por ejemplo, un primer teniente retirado con 26 mil 800 pesos. Independiente, sí. independientemente, como tú lo dices, la constitución no te da la facultad para tú presumir que un policía que esté puesto en retiro y que se vaya para su casa va a delinquir. No, no. No va a delinquir. Pero ahora mismo tenemos tenemos dentro de las filas policiales y en muchos de los casos que de hecho no sé por qué no ha terminado la, la, la fiscal Jenny Berenice de mencionar los oficiales que están involucrados en el caso Falcón, donde tú tienes muchos generales que no pueden justificar su fortuna y tú lo pones en retiro, o sea, por lo menos dame una explicación de qué, qué va a hacer ese general, darle un seguimiento, es lo que yo, y por eso te hice la pregunta, no simplemente ponerlo sí. en retiro. pero lo que pasa es que, ¿por qué tú dudas del policía y por qué tú no dudas de, de un médico? O sea, lo que te quiero decir es, que un policía, un general, con una pensión de 185 mil pesos no debería salir a la calle a delinquir. Porque el que no vive con 185 mil pesos no vive con un millón. ¿Por qué? Porque 185 mil pesos en República Dominicana están por encima de 10 canatas básicas. O sea, no, no, no hay motivo para eso. Esa es una pensión en cualquier país del planeta de clase media. 185 mil pesos son más de 3 mil dólares. Sí, pero te, no... te tengo un primer teniente con 26 mil pesos. Que, porque quizá ah, el general, quizá el general yo estoy contigo, pero el primer teniente con 26 mil pesos. No, porque si es primer teniente, ahí tú tienes que ver la edad. Tienes que ver si es técnico. Tienes que ver si es profesional. Tienes que ver si tiene algún negocio privado. Tienes que ver si su familia tiene alguna actividad a la, a la que él se puede integrar. O sea, yo no te puedo hacer un juicio de valor sin yo tener toda la información del perfil, porque estaría cayendo en un prejuicio. Ya. O sea, yo, ahora, si tú me lo separaste por falta grave, ya, yo lo, ya se convierte en un perfil de riesgo automáticamente, que dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo con ponerte en retiro o, o, o, o, o cancelar un oficial de la policía, un oficial de la Fuerza Armada, por cualquier cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Estado gasta mucho dinero en formarlo. Yo lo trabajaría hasta donde se pueda recuperar. Pero yo no lo votaría por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú lo votas, tú lo estás empujando para el crimen. ¿Entiendes? No, no. Cara, yo eh, trataría de que cuando un oficial comete una falta... Yo trato de que se recupere. Le pongo su sanción, lo meto en un programa de vigilancia, pero yo no lo voto, porque si lo voto, el tipo va a ir para el narco, el tipo va a ir para el crimen organizado. Eso es lo que nos enseña a nosotros la información que hemos recabado. Exacto. Tú Tuve la operación, no hay forma de que un, un cartel de droga opere sin apoyo militar en este país. Bueno, pero, Ahí no me... tiene que por eso te cité, por eso te cité, Jenny Berenice, la fiscal, dijo, eh, de su propia palabra de que dentro de las investigaciones hay militares envueltos en el caso Falcón. Y ya para, claro. finaliz y ya para finalizar, sé, sé que tú tienes una agenda eh, eh, bien, bien, bien eh, ocupada durante el día. Eh, ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Y crees tú, los aspectos sobre la reforma policial, y crees tú que verdaderamente se pueda cristalizar una reforma policial luego de que hemos venido viviendo eh, desde el gobierno tras gobierno, Hipólito, Leonel, eh, Danilo, por mencionarte los últimos gobiernos que hemos tenido y que todos han comenzado con el mismo tema de la reforma policial y al final terminan con cuatro y ocho años y no se hace ninguna reforma policial. De hecho, de, de, lo, que, eh, de lo que están investigando dicen, pero tenemos muchas cosas adelantadas y no se han ejecutado. Entonces, ¿crees tú que podemos ver cristalizada en, en este cuatrenio de Luis Abinader una verdadera reforma policial? Bueno, sí, en el seminario se sacaron cuatro, ¿eh? en, el, en el seminario que pasó el fin de semana, la institucionalidad, eh, la transparencia en el recurso público, la formación, de los miembros de la policía y la protección de los derechos humanos en el comportamiento policial esos son los cuatro ejes que salieron de ese seminario yo creo que se este puede, lo que, lo que el presidente Abinader va a tener que, desa, que va a tener que desafiar y que superar es la resistencia al cambio la resistencia al cambio, ¿por qué? porque esa policía no quiere ser reformada, ¿me explico? entonces, esa policía lo que va a hacer es que va a tratar de ganar tiempo, de la forma que sea para que la reforma se aplace. Va a tratar de portarse bien en dos durante dos o tres meses para que el tema salga de los medios de comunicación, porque ellos saben que tienen 80 años haciendo eso y le da resultado Ahora, ¿a quién es que le conviene que la policía cambie? ¿Sabe quién es que le conviene? A la mayoría de la policía que son eh, que no son oficiales. A los rasos, cabo. La teoría de la policía que todavía no son coroneles ni generales, que están de concreto a mayor, Eso deben ser los grandes interesados, en que la policía se profesionalice, en que la policía mejore las, los ingresos de miembros, en que la policía sea más transparente. ¿Por qué? Porque ellos se van a beneficiar de esta institucionalidad y la sociedad los va a empezar a respetar. La policía tiene que ser respetable Yo no concibo una, una sociedad sin seguridad Porque ese es el primer Liderazgo que se configura El de la seguridad Antes de la política, antes de la economía Antes de la religión Necesitamos seguridad Para sobrevivir Ahora esa seguridad No puede ser la que nosotros tenemos Porque la que nosotros tenemos No sirve, no funciona Está obsoleta y hay que redefinirla, y la mayoría de los policías deberían cooperar con esta reforma y esta redefinición de la policía y de la seguridad. Bueno, gracias José la Luz por dedicarnos estos minutos y dando un poquito eh, y aprovechar que tú participaste en este seminario y poder decirnos estas cosas importantes para que el pueblo entienda de que hay, hay una luz al final del túnel, y yo creo que se puede, y yo entiendo que todos debemos de involucrarnos, porque tampoco podemos dejarle todo al gobierno, a la policía, a nosotros también, desde una óptica, dándole nuestro voto de confianza a, a la misma policía para que ellos entiendan que el pueblo necesita de que ellos tengan una mejor condición y una mejor estructura para servir y nosotros como pueblo vamos a disfrutar de ese, de ese resultado que es vivir con cierta seguridad y paz. y sí, el líder. Gracias a ti por invitarme y saludos a toda la audiencia de el Toque del Mediodía TV.